Full Cure Shampoo, shampoo que ayuda a reparar y reconstruir el cabello dañado o reseco. Aplica diariamente sobre cabello húmedo de raíz a puntas. Da un ligero masaje de 3 minutos y enjuaga. Logra un cabello saludable proporcionando los niveles de proteína que necesita.